Saludos a todos, eh, muchas gracias por estar aquí con nosotros este, en esta plática eh, informal, pero eh, muy necesaria. Entonces estamos aquí con, eh, tenemos en foco a eh, Alejandra Cobo, Alex, saludos, buena tarde. Y también se encuentra con nosotros. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? También se encuentra Frank, eh, aquí con nosotros el antropólogo, este... Bueno, ahorita van a, a saber un poco más. Sí, sí. Y Lili, desde Argentina, saludos. Hola, buenas tardes a todos, saludos. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que nos trae por aquí? Hola Lili, ¿qué tal? Este, ¿a, qué, ¿A qué venimos? ¿Qué sí. es KINAM? ¿Qué es eh, ustedes, ustedes tres, los expertos? ¿Qué nos pueden contar al respecto? Huh. Yo tengo unas preguntas. Una pregunta sí, sí. en concreto para, para Lili. Sí. Eh, este, eh, tengo entendido, me acaban de decir, que estás, eh, que estás preparando un taller o un curso, ¿qué es lo que estás preparando? Sí, sí, sí. Estoy eh, muy feliz de compartir y comentarles que quería sí. realizar un taller de, de práctica de Kina sí. y también que venga acompañado con un, con un poco de información sobre la toltequidad, ya que bueno, tiene que venir de la mano eh, aquí en Argentina, un taller de cuatro encuentros, donde podamos trabajar una parte práctica y una parte teórica. Y bueno, parte de este encuentro es un poquito para, para charlar sobre eso. Acá estamos con Alejandra, eh, mi gran maestra. Y, y bueno, para, mi idea es traer un poquito esta práctica psicofísica aquí en Argentina, que no, que no es para nada conocida. Bien. Oye, eh, Lili, y este, ¿qué, ¿qué temas vas a tratar ¿En qué este encuentro? Bueno, para empezar, eh, van a ser cuatro encuentros, como decía, el primer encuentro, eh, vamos a tener una, una charla donde se va a explicar qué es Kinam, de dónde viene, el origen, eh, qué significa esto de, de la toltequidad, y vamos a tener una primera práctica trabajando con el rumbo sur, que está relacionado a las posturas que son posturas de pie, son las posturas que son también más amables para el cuerpo, y también las que nos ayudan más a conectar y a transformarnos en a través de, de esta atención en cómo alineamos el cuerpo a hacer más canales. Entonces, la, el primer día elegí trabajar esas posturas que son más amenas, sobre todo para la gente que no conoce el sistema, para ir de a poquito preparando el cuerpo. Entonces, cada día, cada día trabajar un rumbo en particular. Sí, yo te pregunto por, porque me interesa saber si también vas a tocar eh, técnicas nahualicas. Sí, sí, sí, sí, de hecho cada, cada práctica vamos a finalizar eh, trabajando la técnica nahualica que corresponde a ese rumbo, y entonces sí se le va a dedicar un espacio, y, y de hecho el último día vamos a tener una charla que se trate de recapitulación y de ensueño, para poder hacer este vínculo entre la práctica psicofísica y las técnicas nahualicas, que de hecho son, son muy importantes también para la práctica, forman parte de la práctica, el cuerpo físico como solo un vehículo, y parte del resto de los otros vehículos que se trabajan con las técnicas nahuálicas. Ok, ok. Eh, si me permites una, una reflexión. Uh, cuando, cuando doy clases, el, por lo general, eh, el público queda conectado. Es el momento de decirle, oye, esta misma noche empieza, no, no esperes para después, porque <ríe> no hay que darle tampoco a, la, a esas prácticas una gran aura ni nada de eso. Empieza en este momento. Eh, de manera humilde. Hay que aprovechar eso. Yo he tenido experiencias sí. muy buenas eh, dando clases y esa noche los, los alumnos sueñan porque sí, se quedan sí. conectados. Uh -huh. De hecho, te tengo una anécdota genial, si me permiten compartirla, que fue con vos sí. justamente en una charla que nos diste en un retiro de los que hacemos con, con nuestra compañera Montserrat. Eh, que después de que diste la charla ese día, nosotros trabajamos la técnica anahuélica del ensueño y lo dijiste como si fuera un juego, como una broma, lo de bueno, y a ver si esta noche todos se encuentran en el ensueño, y nosotros lo planteamos desde ese lugar, como casi jugando, con el intento tan eh, como simple de un niño, como decir bueno, juguemos a que nos vamos a encontrar todos esta noche. Y al día siguiente recapitulamos todos lo que sucedió la noche anterior, y fue increíble las experiencias que tuvieron varios, y de un grupo de, de bastantes personas, por lo menos entre tres y cinco, tuvieron experiencias de verse las manos, otros de volar, otros de estar paseando no, entre sería. los cuartos, ¿no? Fue una locura hermosa con esto de... A veces uno se lo toma tan serio que crea presión, y a través de claro. la presión no sucede, es como que de esa claro. manera también filtramos y fugamos energía. Claro. Y que quizás la manera más inocente es simplemente liberar el intento, relajarse y ahí está. Y va a suceder si sí tiene que suceder, y sí, sí, claro sí es sí. increíble. Así es. sin expectativa egoísta. Sí, uh -huh. totalmente. Simplemente, uh -huh. Esperando que fluya la energía y, y viendo qué pasa. Y es lo que dices, cuando se presiona uno mucho, uh, puede uno hasta bloquear. Eh, sí. eh, lo mejor con las técnicas nahuálicas es proponérselo muy en serio adentro de uno. Pero ya cuando aflora la mente, tomarlo suave, ligero, para que el mono no se asuste. Porque si el mono se asusta, bloquea la técnica sí. Entonces, tranquilo, tranquilo, fluido. Si no pasa, no hay problema. ¿Ve? No voy a estar peor que antes, porque antes ni siquiera me lo proponía. Y va a llegar un momento que ocurre. Eso sí, por dentro debe haber un intento serio. Sí, sí, sí. Y esta idea de enfocar la fuerza de voluntad con el intento, que ahí nos dimos cuenta también de cuán importante es eso, como que el intento pone a funcionar la fuerza de voluntad, y qué maravilloso que es cuando la energía toma esa fuerza de voluntad y suceden cosas, cosas que uno no, ni siquiera esperaba. No. Eso es hermoso. Sí, sí. Y desde ahí ya nos quedó, ahora todos los retiros jugamos a eso la última noche. Eh, Alejandra, ¿tú también eh, aplicas técnicas anabólicas en tu...? Sí. Eh, en, bueno, en las clases al final se hace una, una técnica nahualica al finalizar cada, cada práctica y Ajá. los cursos también, ¿no? En el eh, Lili y Monse ya tuvieron su primer retiro, nosotros vamos a tener apenas el primero y por supuesto están, estamos eh, emocionadas de practicar las técnicas nahuálicas, entonces las sí. pondremos en práctica ya en, en grupos más grandes en claro. el retiro a ver qué sucede porque una cosa es hacerlo uno no estar eh, ¿no? En, en tu casa o hacerlo sí. con grupitos pero ya sí. en grupos grandes como dice Lilia a veces el intento de todos nos lleva a poder a poder eh, eh, como empujarnos y el espíritu llega a esos lugares no en donde los grupos podemos... tienen ventajas y desventajas eso hay que aprender y hay que saber usar y la sí. verdad, por supuesto, es que el, el estímulo de los demás y el ver que los demás... Eh, claro. Yo me he encontrado con, con eh, alumnos que pensaban que no se podía hacer. Incluso alguien, varias personas me han dicho, oye, yo qué sé que eso era solo para chamanes. Bueno, ¿cómo te imaginas un chamán? Tú. Un uh -huh. uh -huh. chamán es una persona común y corriente. No, no, tampoco esperé llegar a tener uh -huh. un auro en la cabeza para, para hacer estas cosas. Uh -huh. eh, y el ver que otro lo hace, pues dice, oye, yo también puedo. Esa es la parte... Eh, de ventaja, pero también hay que tener en cuenta que la práctica real es en soledad. Uh -huh. Los grupos entonces son para estimularse, pero la gente tiene que trabajar sola. Uh -huh. Una cosa que, que pueden hacer ustedes, ya que están directamente con la práctica física, es aprovechar el, el impacto del silencio, porque ese impacto de silencio que hay cuando el alumno monta una postura o algo así es meditación. De uh -huh. eso se trata. Uh -huh. Después le damos un nombre bonito como recapitulación, ensueño, todo. Pero en meditar es eso, es parar la mente uh -huh. un rato. Y ya después empieza a pasar todo demás. Si tú trabajas desde un estado de silencio mental, estás haciendo la práctica anabólica fundamental. Uh -huh. A partir de ahí cualquier cosa que hagas ya no va a ser un hacer cotidiano, sino el no hacer de que hablaba Carlos Castaneda. Uh -huh. sí. sí. Y qué lindo como lo pones Frank, porque Muchas, muchos alumnos llegan con esta expectativa de una técnica nahuálica, pero eso es muy difícil. Y el simple hecho de realizar una práctica sí. en conexión con el cuerpo, ah. manteniendo ahí la atención, ya es una técnica nahuálica. Es, es una meditación en movimiento y es una conexión que nos ayuda después ¿no? a, a mantener esta, este desarrollo psicofísico. ¿no? Eh, ah. que después, ¿no? Se dicho, eso produce silencio. Hay un tema común con las técnicas nahuálicas, que, que vale la pena conocer. Hay un aspecto mecánico en ellas. Eh, por supuesto que no son mecánicas, pero hay un aspecto que es muy mecánico. Es la acumulación de tiempo de silencio. Por la vía a la que llegues. de silencio de calidad, es decir, silencio voluntario. No porque uno se deje echar a dormir como, o, como una piedra y ya, no no, no, no es ese silencio. Eh, y se va acumulando. Y llega un momento que la, la persona empieza a disfrutar el silencio interno que no es la falta de palabras ni la falta de canciones ni nada de eso. El silencio interno es la falta, la falta de reacciones mentales. Uh -huh. Es decir, tener una, una actitud reactiva frente a lo que llega. Es decir, llega esto y ya yo lo conozco porque me dieron, me dieron la etiqueta para clasificar. Uh -huh. Uh -huh. Eh, ese, ese, ese silencio fundamental, de base, que puedes estar hablando pero lo sigues teniendo, eh, es una cuestión de acumular tiempo. Incluso Castaneda decía que que después de cierta cantidad de horas de, de silencio, empezamos a descubrir un umbral en nosotros. Él ponía el, su ejemplo que era como de 11 minutos. Y pasado ese umbral, ya se instala el silencio por un largo rato. Y claro que hay que intentarlo. Ya que están en esa situación, los ejercicios producen silencio, sobre todo al principio. Ya una vez que se convierten en rutinas, puede que no, porque ya tu cuerpo sabe cómo hacerlo y demás, y tu mente ya se va a apagar. Ahí tienen que encontrar otros recursos. Uh -huh, uh -huh. Así es. Sí, Así es. sí, total. Muy bueno esto, como lo dijeron, lo de también, acá que la gente en América del Sur no conoce tanto esta práctica, desmitificar de esta relación que tienen con lo chamánico y con lo nahualico, de imaginarse el chamán lleno de plumas en una cueva oculto y poder trasladarla a cuestiones más prácticas y diarias, como realizar esta práctica que nos ayuda a desarrollar nuestro potencial de conciencia, a abrir nuestra percepción, y que ya eso es, es un acto nahuálico, que entender que no, que no requiere todo, todo ese ritual, digamos, que uno piensa que lo rodea por falta de información, sino que trasladarlo a algo más simple, y ese también es gran parte de, de mi objetivo de traerlo acá, de, de llevar a una práctica más, más simple y accesible, y entender que justamente a través de buscar estos silencios podemos justamente ampliar nuestra percepción. Sí. Eh, eh, eh, eh, ya que lo estás mencionando y en atención al público argentino y en general en, en países donde circuló mucho la obra de Carlos Castaneda Ajá. hay que tener en cuenta que una cosa es como tú lo presentas en un libro que lleva su propio, su propio y otra cosa es la realidad de tu vida cotidiana Tú no eres un personaje de un libro Ajá. tú tienes tu propia situación no eres un, el eco de Carlos Castaneda ni eres un chamán en la montaña ni nada de eso Ajá. entonces uno tiene que encontrar su propio camino. Así es. Eh, no se trata del camino del otro, no importa que ese otro sea un gurú, no, no, no, no. El camino del otro no funciona, no importa cuán grande sea el otro. Es el camino propio. Uh -huh. Y lo curioso es que en realidad cuando uno le entra a las prácticas, uno descubre que son tan elementales como lavarse la boca en la mañana. Uh -huh. sí. No es nada del otro mundo. Es lo que deberíamos estar haciendo de toda la vida. Lo que pasa es que vivimos en una circunstancia, en una civilización muy atrasada en ese sentido y bueno, nos parecen así una gran cosa, pero hubo épocas en la humanidad en que ni siquiera hacía falta un castaneda no había que decir eso, ya los niños lo sabían. Tenemos que recuperar esa ingenuidad y ese deseo de practicar desde la época infantil. Por ejemplo, los niños hoy todavía, gracias a quién sabe quién, ensueñan. Uh -huh. sí. sí. Si la cosa sigue como va, se lo van a prohibir. Acaban de prohibir meditar en Rusia. ¿Saben esa historia? Uh, no. Es decir, si el mundo sigue como va, nos van a montar un chip para tener siempre una cancioncita o un rollito en la mente y no poder ser nosotros, sino solo el reflejo de lo que quiere la sociedad. Uh -huh. eh, por eso yo percibo las técnicas nahuálicas como higiene. Uh -huh. el, el, el entrenamiento físico no tanto, eso ya más bien un culto, pero las técnicas nahuálicas son higiene, es algo básico, para a partir de ahí empezar a hacer otras cosas. Uh -huh. Uh -huh. sí, totalmente, y también nos ayudan a hacer seres humanos más libres escucho? A ver, no te... la libertad es ese anhelo que todos tenemos que a través de esta práctica se puede expresar a mí es algo que me enseñó mucho la práctica de Kinnam, la libertad la libertad interior y cómo eso se, se materializa en el exterior uh -huh. Uh -huh. y si se escucha sí se fue el, se fue el sonido no, yo sí te escucho. Y, y para complementar esto, Lili, es es así es eh, como mientras más vas practicando y más te vas sintiendo cómodo cómodo en este espacio, no vas descubriendo estas vetas tan personales de quién eres tú, no porque tienes más conexión contigo, te vas conociendo, no y vas eh, pues vas vas sabiendo más qué es lo que lo que requieres, te vas escuchando más, entonces pues claro, tienes mucha más libertad, ¿no? De eh, a, a mayor vida interna y mayor libertad Hola. interna, tienes oportunidad de encontrar estas estas manifestaciones afuera también. Hola. Que, sí, sí, totalmente. Sí. Sí, totalmente. Es así, así, así se siente. Por eso crear estos espacios donde estas prácticas sigan existiendo y se mantengan en la actualidad que En este, relación a lo que veníamos diciendo, si el mundo sigue este curso, bueno, hay que crear entonces espacios donde, donde sí. todavía exista esa, esa libertad interna, cuando por afuera todo parece tan coartado, crear espacios donde nos podamos expresar, por lo menos desde nuestro interior también. Así es, así es. Y darnos cuenta que en realidad eh, hay muchísima oportunidad de ser... De, de ser muy libres, ¿no? Y mientras más desarrollemos esta amplificación de la percepción y esta conexión energética, eh, pues más vamos como dejando que se caiga esta visión externa de, de, de, de que estamos, eh, ¿no? A lo mejor muy controlados por, por, ¿no? por lo que sí. nos rodea. Eh, que, en que en realidad, en, en mi punto de vista, es una forma de percibir, ¿no? Eh, eh, o sea, nos sentimos atrapados porque es una forma de percibir y por eso las técnicas nahualicas y la práctica de Kinan para mí es fundamental, porque es como si te rompiera ese cristal que te refleja, ¿no? Esta, eh, esta incapacidad de, de ser o de estar, ¿no? De ser libre. Entonces, pues sí, es, hay que empezar a ampliar la percepción con la práctica. Sí, sí, totalmente, totalmente. Es así, es, es una forma de percibir también la sensación de estar controlado constantemente o coartado de alguna manera, sí. Sí, Exacto. las técnicas nebólicas en ese caso, uf, es lo que más ayuda. Es, sí es. Y, no, y nos dan chance de ver esas grietas por donde uno puede pasar y no sentirte eh, ¿no? que estás dentro del sistema, por así decirlo, ¿no? O, sí. O, ¿no? sí. sí, es, totalmente. Es, es, es maravilloso, entonces... Sí, no, no, maravilloso que vayas a hacer esta, pues esta como alianza entre, ¿no? entre México y Argentina y que lleves allá toda esta información tan importante y tan valiosa para, no, pues para, para el Sur, para nuestros hermanos de, no, sí, sí, sí, para mí también casi que hasta es un compromiso. Eh, un compromiso social, pero un compromiso como totalmente adquirido desde el corazón, como lo, como con voluntad. <ríe> lo quiero claro. hacer, que, que, que es este también este pasado latinoamericano que, que tiene que, que levantarse nuevamente y, y entender que éramos una gran confederación, que compartimos eh, muchísimos valores, que compartimos, que tenemos muchas cosas en común, que a través de todo el prejuicio de la conquista nos, casi que nos lo, nos lo impusieron ver de otra manera. Entonces así volver es. a recuperar también estas bases, esta, estas similitudes que tenemos. Así es, así es. Y qué importante, porque ya, eh, o sea, somos lo que somos, ¿no? Ya ahorita somos, somos justamente todo este amalgama de, ¿no? de circunstancias y cómo podemos reconectar eh, y encontrarnos a partir de abrirnos estos espacios internos y, y, y manifestarlos afuera con nuestros hermanos para poder tener pues una, ¿no? un, pues un conocimiento más responsable sobre todo de quiénes somos y de dónde venimos. Que creo que eso se me hace importantísimo. Sí, sí totalmente. Por eso la, la verdad que yo estoy con mucha gratitud de contar con el apoyo de ustedes, no solo porque yo no conocía la práctica de mi antes de, de estar ahí viviendo en México un tiempo largo y lo conocí gracias a ustedes eh, que bueno en gratitud con eso y también una forma de, de seguir de devolver de devolver y de, y de contribuir de que no quede en un solo espacio que ayer sí. también lo estábamos hablando que siento que es algo que cuando uno descubre que realmente hace bien y eleva las virtudes del ser humano también ayuda justamente a cambiar el entorno a donde sea que uno va eh, pudiendo crear estos espacios y me parece que sí, que correspondía. Así que que estén, que estén ustedes aquí del otro lado, también en este taller es una forma de demostrar esa unión. Ay, se perdió ahora tu sonido no. también. <risa> sí, se perdió <me risa> el micrófono. Pero bueno, <risa> el sonido de todos. ¿No aprovecho que es para ver <risa> un poquito. Eh, en la publicación de las, eh, bueno, deja saludo a, a alguien que anda por acá, a, Loli, a Lolo y Milón, que está desde Chile, a Rom MDSA desde México y Chile, a Adriana Ortega en Tlaxcala, entonces, este, eh, eh, Carlos Bravo desde Chiapas también, entonces, es un buen horario, este, justamente para la gente que está allá en el sur, y en, en la publicación que, eh, donde... Llevamos este esta transmisión, nos preguntaban si era una especie de yoga el kinam y en ese caso, eh, digamos para la gente que no lo conoce y que está allá en el sur, y bueno en general, en todas partes del mundo, eh, hay algunas posturas que se parecen muchísimo al yoga. ¿Qué es la vida? y el Kina, bueno, ya aprovechando que estaban hablando sobre estas técnicas nahuálicas, ¿no? ¿Qué nos podrían comentar? ¿Quién quiere contestar? ¿Qué es? Bueno, yo ver, puedo y... decir de lo que percibo desde, desde claro. mi experiencia, ¿no? Eh, claro. es, es una buena apreciación, pero creo que tiene que ver, por, por lo menos, por lo que yo percibo, porque tiene otras raíces. Tiene, tiene raíces del antiguo México, de la náhuac, de esta, de esta confederación que era este territorio antes de la conquista. Y entonces, por más de que las posturas también puedan parecerse al tener otras raíces y estar asociado a, a esta filosofía de la toltequidad, creo que tiene otros rasgos entonces y está conectada con otros elementos. Entonces, porque si sí hay mucha gente que me pasa que le dicen yoga tolteca, yoga tolteca. Entonces, yo creo que quizás viniendo de otra raíz podríamos instalarle esta nueva forma de llamarlo en vez de yoga tolteca, instalar como modelo kinam o moyequilía, de dónde viene el, el origen, el nombre, eh, para también marcar esa diferencia que tiene otra raíz. Entonces, es, es otro sistema, es un sistema psicofísico, también tiene posturas, pero tiene otra raíz. Uh -huh. Así es. Y, y a mí lo que, me, lo que también eh, creo que es importante ¿Tenemos conectados? Sí. sí, sí, sí, estamos conectados. Lo que se me hace importante en, en la parte del, del, del KINAM, ¿no? A, a diferencia ¿no? de a lo mejor otras eh, disciplinas, porque todas las, las culturas madres han tenido disciplinas físicas importantes, psicofísicas importantes, espirituales importantes, pero eh, esta eh, tiene una característica, ¿no? Pues muy especial que es. Eh, uno, el desarrollo del, to, del, del potencial completo del ser humano, no solamente la parte espiritual, no solamente el ascender y el, y el iluminarse, sino es yo como ser humano, mi parte física la llevo al, ¿no? a un gran desarrollo, mi parte emocional la llevo a un gran desarrollo, mi parte eh, espiritual, eh, la perceptual, y estamos en constante contacto eh, con las dos o con con el Nahual, por así decir, ¿no? Con la parte eh, de conexión universal y el desarrollo completo eh, del ser. Para, para, es lo que yo entiendo, en la Toltequidad también la parte del cuerpo físico y el estar en la tierra, en este lugar, era muy importante. Era, era parte de, de este equilibrio de estar, tanto allá como acá, en, en, un, en una completa conexión y una eh, completa conciencia, de, también de que este cuerpo es la herramienta para, para poder conectar con estas otras áreas y estar en completo equilibrio. Que, que eso para mí es importantísimo, no solamente el tratar de, de llegar a la elevación y a la iluminación, ¿no? sino, sino el desarrollo completo aquí y ahora durante el tiempo que yo esté en la tierra, ¿no? el, el servir a la comunidad, el estar en, esta, en este estado y, y bueno... No sé, es, es mi, mi, percep mi percepción de lo que esquina y mi experiencia con lo que llevo, ¿no? sí este, Fíjate, se, ¿se me escucha? Sí. sí. Fíjate, que, Alejandra, que en las eh, culturas y en las civilizaciones de aquí de América no se desarrolló el concepto de pecado original. Uh -huh. Lo cual lo cual te indica que ese concepto es posterior a la deglaciación uh -huh. aparece en el viejo mundo, pero no acá, quiere decir que ese concepto surgió después que se quedaron separados eh, los pueblos. Pues bien, al no subir ese concepto o, o no ser, digamos, un concepto moral, sino simplemente, simplemente un, una imagen de que, bueno, ya salimos de la naturaleza, no somos eh, animales, tenemos un deber frente a nosotros mismos. Pero no en el sentido de un pecado original o causa uh -huh. de Dios o de un diablo. Pues bien, eso cambia las cosas, porque entonces la vida no quedó dividida en dos partes, la parte espiritual, la parte material, ¿no? la vida era una sola, una sola. Así, de hecho, no había parte material, toda uh -huh. la vida era espiritual. Uh -huh. eh, y sobre esa base, entonces se trataba de dignificar todo. Ahorita mismo, hace, hoy he estado trabajando en un texto náhuatl, uh -huh donde el padre le eh, educa a su hija pequeña y le está explicando esto paso por paso. Y tú percibes que se trata de, desde que se levanta hasta que se acuesta, de darse cuenta que está en una situación especial por el hecho de percibir. Mm. No por el hecho de que haya un Dios ahí arriba que lo esté manipulando, su gracia ni nada de eso, sino por el hecho de percibir. Y después de eso, hacerse eh, merecedora. De, de ese hecho porque cuesta trabajo, porque es un acto de, finalmente es un acto que implica depredar, depredar animales, depredar vegetales, este, eh, ocupar un espacio social. Bueno, hacerse merecedora, devolver eso. Eh, estaba yo pensando ¿no? en, en ese enfoque tan uh, diferente de lo que tenemos ahora, ¿Dónde? donde las religiones nos han enseñado a adular un espíritu para, para ganar algo y los sistemas políticos también, aquí se trata de adular para ganar. Eh, uh -huh. incluso cuando vamos a, un, a una disciplina como KINAN, estamos pensando, ¿qué gano yo con esto? Uh -huh. ¿Eso es un implante? Uh -huh. Eso nos lo han metido, la pregunta real es ¿qué gano yo con no tener educación, con no tener cultivo? Uh -huh. ¿Qué gano yo con eso? Uh -huh. sí. Uh -huh. Uh -huh. sí, es mucho más práctico lo siento, tan eh, tan actual y tan con tanta posibilidad de aplicarse a hoy, de, de esa es acción total en todo momento es tener que actuar eh, y no solo el, el, el trabajar la mente, y el, sino es, es el desarrollo completo del ser, uh -huh. en, sí. a, aplicado a la hora aquí, a lo que puedo aportar hoy en el lugar en donde, en donde yo me encuentro, ¿no? Eh, sí. Y cómo me voy haciendo merecedor y cómo mi camino puede, puede ir eh, purificándome, ¿no? O puede, puede ir limpiándome eh, de todo lo que no necesito. Uh -huh. Y cómo eso también va a impactar a, a mi medio y a lo, en donde yo me encuentro, claro. ¿no? Eh, uh -huh. y, y, y creo que la práctica de, de kíname en aquella época la hacían justamente para eso, para estar cada vez mejor en aquello en que se ocupaban. Sí. No. Siempre recordando que las prácticas, como tú mismo mencionaste hace un rato, las prácticas psicofísicas son universales, aparecen en todas las épocas. Mientras más para atrás nos vamos a la historia humana, más eh, importantes eran. Eh, uh -huh. Por razones prácticas. Uh -huh. Uh -huh. Eh, si, si llegamos al paleolítico, ahí había que estar entrenado físicamente y psíquicamente, o no sobrevivía. Sí. Uh -huh. Son cuestiones prácticas, para empezar. Por uh -huh. lo tanto, aparecen en toda la tierra. Esto. Responde una pregunta eh, que nos transmitió Chignawi eh, eh, sobre eh, yoga y kina. A mí en lo personal no me molesta que se use comparativo eh, yoga-tolteca si se entiende por yoga un sistema en general de ejercicios, que la palabra yoga ya tiene dos acepciones. Por un lado es el sistema propio de la India y por el otro lado quiere decir un sistema de entrenamiento. ¿no? Sin embargo, eh, eh, al, al alumnado hay que aclarar que... Uh -huh. Aunque la práctica es universal y aparece en todas partes, cada cultura la asumió a su manera. Conocemos la, las técnicas de yoga, porque hubo cuatro o cinco intelectuales en el siglo XIX que fueron a Europa y las transmitieron. Si no hubieran hecho eso, no conoceríamos el yoga de hoy. Si tú te vas para China, vas a encontrar técnicas similares. En África también, en, en el mundo islámico también las hay. Incluso en la Europa medieval se desarrollaron varios sistemas y en la Europa antigua también, en el mundo helénico, se desarrolló por lo menos un sistema de entrenamiento de de cuerpo y la mente. Luego, en todas partes vas a encontrar esto. Y también en, en América. No necesitamos entonces una importación del viejo mundo. Bueno, una vez dicho esto, hay que tener en cuenta otras dos cosas. La primera es que las culturas y civilizaciones de América y las culturas y civilizaciones de, de todo lo que es la parte del Pacífico hasta llegar a Indochina, forma parte de la misma cuenca cultural. Uh -huh. Extrañamente a diferencia del Atlántico, que es un océano que separa a los pueblos, porque es difícil de transitar, el Pacífico siempre ha sido un, un camino de ir y venir. De manera que todas estas culturas de la cuenca del Pacífico tienen un trasfondo común, y estoy hablando ya de algo cultural, no biológico o psicológico. Sí vamos a encontrar entonces técnicas comunes en todas partes, no porque hayan surgido en la India, sino porque la India las importó de donde mismo las importan todos los demás. El segundo elemento a tener en cuenta es que ya en tiempos históricos, hace quizás unos 3.000 años, cosas así, empezó a haber contacto marítimo según las evidencias materiales. Según lo, los hallazgos que aparecen en el fondo del mar, antes y cosas así, sabemos que hubo contacto marítimo entre India, China y, y, y eh, las culturas de América, tanto a California, México, como eh, Perú, Perú y Ecuador. Pues bien, es inevitable que haya intercambios. Un asunto que tiene que conocer el, el, el estudiante es que las posturas que hoy se llama Quina, aparece desde la época Olmeca. Uh -huh. En América, en, en México, mientras más para atrás te vas, más abundantes son. Es sorprendente. Uh -huh. Luego, no cabe la importación del yoga, porque el yoga es posterior. Uh -huh. Entonces, sí cabe la posibilidad de que haya habido exportación de técnicas hacia Asia. Esto lo digo yo. Esto lo dice, lo dice un libro sagrado hindú. ¿Sabes esa historia? en la mapada que aparece la, la palabra chamán. no, ese la mapada ese es el, el discurso, el primer discurso de, de Buda de puta, sí. eh, ese ya es del 500 digamos, 400 y pico antes de Cristo, pero hay un texto hindú tradicional que aparece en diversas obras hindúes, es un mito en realidad es un mito que aparece tocado así en diversas obras, incluso en el Bhagavad Gita donde se dice eh, lo siguiente, se lo voy a contar porque puede ser capaz que pueda ser útil para se dice que Krishna tenía un, un alumno, se llamaba Arjuna, Ayuna. O Ajuna se conoce. Bueno, eh, después que Krishna lo entrenó, le dijo que Ayuna estaba interesado en el, en el chamanismo. Y Krishna le dio una, una, un entrenamiento, vamos a decir así, religioso, teológico y eso. Pero Ayuna quería seguir y Krishna le dijo, mira, de aquí en adelante lo mejor es que te mande con los, con los chamanes. Y lo mandó con un pueblo que se llamaba Los Nagas, Los Nagas. Ahora, fíjate las instrucciones que le dio. Para llegar con Los Nagas, tuvo que fletar un barco y atravesó el océano y llegó a un país que allí, en esos pitos le llaman Patala. Patala, literalmente, quiere decir antípoda. Patala, tierra hacia los pies. Antípoda, es lo mismo. Bueno, eh, el caso es que allí Krishna estuvo varios años, estuvo como tres años, hizo relación con un líder local de Patala, que se llamaba Apalala Naga, el Naga Apalala. Y este señor tenía una hija, por cierto, es un chisme, esta hija se llamaba Lupi y Krishna se casó con esta mujer y se la llevó para la India. De hecho, la esposa de Krishna era extranjera, venía de Patala, se llamaba Ulupi, la, la joven. Pues eh, allí fue donde aprendió, vamos a decirlo así, nahualista. la La pregunta que me hago es, además de las técnicas psicofísicas, de las técnicas psicológicas, Mario, eh, no habrá venido también algún tipo de entrenamiento porque los olmecas en ese momento estaban en su esplendor. Mm, uh -huh. Eso hay que tenerlo en cuenta. Solemos pensar en el viejo mundo y el nuevo mundo, pero como dice Blavatsky en, en la Doctrina Secreta, es al revés. La, digamos, las culturas, las civilizaciones surgieron más temprano en América y no solo eso, sino que tienen un entronque paleolítico que las hace muy arcaicas en sus formas, mm. las hace antiguas. Mm -hmm. eh, luego es sin ningún tipo de, de deseo de controvertir ni nada, son datos, pero uh, los pitos puede que tengan algo de razón. Mm -hmm. Mm -hmm. Sí, es también que... como para reivindicar esto de, de, de, de, mm -hmm. de la cultura de América Latina y dejar de mirar siempre hacia afuera, como entender esto de que nos enseñaron a creer que no había nada, que no quedaba nada, y así pensamos, entonces siempre pensamos que viene de otro origen, que acá no hay nada, que acá no había conocimiento, no había sabiduría. Y ahora tratar de instalar esta idea de que, de que el conocimiento y la sabiduría venga desde la experiencia propia, venga desde practicar realmente y, y ver qué estás sintiendo, qué estás experimentando. Y bueno. aprender desde ese lugar, eso para mí es, es lo revolucionario, como sí. es volver a poner en el lugar que, que, que se merece, uh -huh. <ríe> todos los conocimientos que ya existían, que ya tenía este territorio. Uh -huh. Esto que dices, eh, eh, qué bueno que lo dices, eh, porque no se trata de, una, de un interés vocacional, hay que trabajar seriamente para limpiarse de formaciones eh, educativas, culturales que tenemos. Por ejemplo, a mí, recuerdo ahora que mencionaste eso, me estaba acordando que en la escuela a mí me enseñaron que la historia comienza en Europa hace 2.200 años, cosas así. Y que pueblos que no tienen división de clases, de estilo europeo, simplemente no tienen historia. Por lo tanto, por supuesto, en América no hay historia, en África menos. Así es, esa es la lección que me enseñaron. Hay que salirse de eso. Uh, nos nos uh, eh, hemos heredado 500 años de, de desinformación, pues es que hay que decirlo: no es un, uh, una posición, no es una conjura, no es que estemos viendo eh, visiones, que se puede probar con datos. Cuando a mí me enseñaron, por ejemplo, me enseñaron esto, te voy a decir: lo poquito fue un solo día que se dedicó en la, en la escuela a hablar de los nativos del Caribe, me dijeron que solo sabía. Y ser una persona, eso, hasta un animal, una burraca puede distinguir tres de dos. Bueno, ¿se sigue escuchando esto? Te, fu te fuiste un momentito, que era, si te se te fue, no no, no a escuchar lo que te dijeron en la escuela. <risa> Tampoco. Entonces, me dije <risa> que en la me enseñaron que contaban hasta tres, hasta ah. tres, ¿sí? Tres, porque ya no les alcanzaba la mente para seguir contando. Ya después con el tiempo me enteré de lo que eran matemáticas, eh, anahuacas y cosas así. Es más, hace cosa de un par de años me enteré de un dato eh, sorprendente y es que había en Cuba una orden eh, sacerdotal. Esta fue reportada por Cristóbal Colón. Esa orden tenía un nombre maya. Se llamaba Maquetauli eh, Guayaba. Maquetauli Guayaba. No tenía nada que ver con las guayabas. <risa> eh, que maya significa eh, la hermandad del tonal, la hermandad de la fecha natal. Wow. Uh -huh. eh, se vestían de blanco todos completos, así se daban el pelo largo y, y no salían de día porque eh, razones religiosas. Pues bien, nos engañaron, nos engañaron. Hay una diversidad cultural, hay una riqueza cultural. Primero que vale la pena rescatar por razones estéticas y por razones de sensibilidad. ¿Ves? Y segundo, por razones prácticas, porque hay información acumulada durante milenios por una tercera parte de la humanidad. Sinan, es solo un granito. entre tantas cosas que hay que hacer, pero bueno, por lo menos es algo ya. Uh -huh. y, y, y también por responsabilidad. Yo creo que, hay, hay, que ¿no? hay que empezarnos a ser responsables de quiénes somos y y, y pues profundizar un poco más en nuestras raíces, porque entonces sí podemos eh, saber de dónde venimos y, y qué es lo que nos mueve y hacia dónde queremos ir. Y nos da una identidad y una, un, una, un sentimiento de, también de, de valía, el decir, ¿no? De, de todo lo que hizo, ¿no? De todo lo que traemos de información y en qué momento vamos a dejar, como dice Lili, de buscar allá afuera... ¿No? del otro lado del charco, por así decir, lo que pensamos que es mejor para nosotros cuando no. tenemos toda esta información y en, en mi visión y en mi experiencia, esta información es la que a mí hoy me está dando eh, las herramientas y, y la, como el peso para poder estar en la vida en la que estoy hoy. Sí, ¿No? da mucho ánimo también. ¿eh? Las respuestas que estoy buscando hoy Sí. Me las está dando la toltequidad, ¿no? Sí, está bien. Tantas herramientas, porque es práctico y porque es simple y porque es, claro. eh, te acomoda en el, en el cuerpo porque habla de la experiencia propia y no te exige ser alguien que no eres, no te exige ser un claro. dios, no te exige, te exige ser tú al 100% en todo Sin momento. Sí. Sin poses mentales. Sin poses y... y y no te lanza hacia afuera, sino al contrario, te regresa todo el tiempo hacia ti, a bueno, que te observes, a que, a que estés, a que te habites en todo momento y, y uh -huh. tengas la posibilidad de, ¿no? pues de, de, de, de ser en ti, ¿no? Claro. Y sí, lo mismo Bueno, sí, sí. también, eh, Alejandra, tienes que tener en cuenta una cosa. Hablamos de la civilización anahuaca, la cultura tolteca, pero la verdad es que es... Chamanismo. Mm. Acá en América los chamanes no fueron expulsados a las montañas, no fueron quemados. Al contrario. Mm. Fueron recibidos en la sociedad. Estamos hablando de milenios y milenios de, de experiencias de todo tipo. Tú te imaginas todo lo que se perdió. No, no, no. Con no, la no. Por eso es lo que queda hay que atesorarlo. Así es. Y justo. Sí, ¿Perdón? sí. Lo que, sí, lo, no, no. Que tú habla, lo que tú hablas del, del, del yoga siendo rápido la cooperación, o sea, el yoga nunca se rompió esa línea de conocimiento y aquí se rompe y todo lo que se perdió eh, ha, ha costado tanto trabajo volverlo a sacar y mucho sí. ha sido intuitivo tu mismo trabajo, mucho ha sido intuitivo, Frank el Va, cómo... eh, sí. es algo que bueno, hay que usar técnicas de, de claro. pero también hay que usar, hay que tener olfato para no perderse un atajo investigativo y dejarle la vida a ese atajo. Para claro. entender, uh, yo uso dos métodos eh, eh, en la investigación. Uno es, es, es matemática, uno es fragmentar el problema. Uh -huh. Pero uh -huh. sin perder de vista un sentido integral. Claro. Porque claro. si no, pues ya me pierdo. Uh -huh. eh, eh, es mi esperanza, por ejemplo, que haya un desarrollo, eh, una investigación similar, o puede que mejor, en, en, en Perú. Algunas de las posturas de China más antiguas aparecen en culturas peruanas. Son incluso más, más antiguas que las, pero mucho más antiguas que las Olmecas. 1500 años antes de los Olmecas, ya aparece todo un friso de practicantes en posturas que, que tú identificarías en el acto. Wow. Pero 1500 años antes de los Olmecas y unos que te voy a decir uh, 3000 años antes que se desarrollara yoga en la India. Uh -huh luego eso va a dar sorpresa el día que se le preste atención, pero hay que hacerlo rápido porque esas cosas se pierden mm, eh, sí. te tengo una pregunta Lili sobre sí. la palabra tolteca mm. ¿se conoce allá en Argentina la palabra? ¿se usa? Mm, se, se mal conoce, los que la conocen la conocen sí. con esta acepción de tolteca como morador de Tula y es eso también lo que estamos tratando de reivindicar sí. con el Kinam y, y, y explicando esto de que el derecho de ser tolteca no hace alusión a un pueblo sino a un estilo de vida, a un estado de ser, a, a justamente esto de encontrar la sabiduría desde un camino propio, desde la experiencia. Y a mí me encanta hacer esta similitud, que siempre lo digo, de, de toltequidad o toltecayotl, con, con sumac causay acá en el sur. O sea, ahí en náhuatl es toltecayotl, en quechua se le dice sumac causal, pero es, se traduce también como el arte del buen vivir, el arte de vivir bien. Eh, de hecho, en Aymara, en Bolivia, se le dice suma camania, que es muy parecido, pero significa lo mismo, vivir bien, vivir en armonía. Eh, y creo que esos, esos conceptos están tan relacionados porque es, en realidad, de lo que se trata. Eh, uh -huh. Y entonces, también a mí me hace mucha ilusión, y, y es uno de mis objetivos de, de transmitiendo esta práctica, también volver a cambiar eso de cuando dicen tolteca, ah, sí, de tula como que Tolteca es alguien de una región en particular, y no le estamos dando esta visión amplia que realmente tenía. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Claro. Claro. Oye, ¿y este, el concepto castanediano de, de Tolteca se conoce allá? Sí, está también más relacionado con esto del nahualismo y el chamanismo. Todo lo que es más como Castaneda desde de este lado es, está súper relacionado con el tema de las técnicas nahuálicas, sobre todo el tema del ensueño. Lo que más llama la atención acá en Argentina, por lo menos, es decir Castaneda y se acuerdan de lo de las manos y así. Claro. Es como, es, es muy relacionado al ensueño, sí, sí, sí. Sí, eh, Jonathan quería platicar algo. Jonas. Eh, tenemos aquí a María García Tobío, o to, to, no sé cómo se pronuncia el último perdón eh, que está desde Catamarca Argentina este y ella sí, nos comenta por ejemplo este eh, dice, dice estoy aprendiendo la tensegridad, se podría combinar con el kinam ¡Ah! bueno. es que, a mí me encanta que digan eso porque es que es que cuando hace, es que KINAM es biotenseguridad en todo momento. O sea, es, es la forma de, eh, de mantener estas, esta fuerza de energía eh, en un eh, flujo de fuerzas opuestas también para mantener el equilibrio. ¿no? Entonces, todo el tiempo tienes que estar consciente de hacia dónde va la energía cuando estás haciendo una postura de KINAM. Hacemos movimientos de... de ¿no? De, bueno, lo van a ver con Lili, ¿no? De subir la energía, eh, ampliar el huevo energético, de mantenerla también en el centro, de movilizar la energía de los cuecuellos, eh, de utilizar mucho las manos. Hay muchos machomanas con mucha energía en las manos. Las manos es, es eh, prácticamente por donde puedes salir. Por, por eso sanamos a veces con las manos, porque por ahí es por donde sale o por donde puedes jalar energía. Plantas de los pies también. ¿No? Entonces, eh, la, la biotenseguridad no es solamente eh, la, los movimientos eh, de Castaneda, sino también el movimiento consciente en conexión, eh, son movimientos de biotenseguridad. Mm. Y en quién eh, los, los me, hacemos. Me parece apropiada esa pregunta porque me la hacen a cada rato. Mm. Y algo a tener en cuenta es esto. A ver, tensegridad no es un término que inventara Carlos Castaneda. Tensegridad es un término de la arquitectura, se usa desde hace pero mucho tiempo. Muchos años, exactamente. Significa... Eh, eh, fuerzas no. opuestas que mantienen el equilibrio. Lo no, dice la palabra, tensegridad significa conseguir una integración, es decir, un equilibrio, a través de tensiones. Exactamente. Eh, eso exactamente es lo que significa Kina, aplicar una fuerza para conseguir el equilibrio. De manera que, desde el punto de vista etimológico, sí, es la misma cosa. Ahora, vamos a, al sistema de Carlos, porque Castaneda diseñó un sistema específico, es que busca más o menos lo mismo y trata de aplicar, de hecho, eh, conceptos arquitectónicos, de diseño arquitectónico, a los ejercicios que él hace. Mm -hmm. eh, una cosa no quita la otra, se complementa perfectamente, no hay ningún problema. No. Mm -hmm. Son sistemas que te ayudan para, para algo. Hay algo con las prácticas de terceridad que a mí me llamó la atención desde el principio, cuando todavía no se llamaba terceridad hace pero mucho tiempo de esto, eh, me llamó la atención lo siguiente Carlos dice que extrajo que esas posturas, esas prácticas del ensueño, lo dice con toda claridad, en realidad lo que está diciendo que son para practicarse en el ensueño recibirlas desde fuera es no hacer la tarea completa es demasiado fácil, demasiado sencillo eh, hay que meterse allí o se metió Carlos y recibirlas, no es tan difícil es de hecho, inevitable. En cuanto uno empieza a soñar un poco, empiezan a surgir estos movimientos y demás. Claro, hay que, hay que admirarle a Carlos su capacidad de memorizar eso y después levantarse tempranito o en la madrugada y apuntarlo y demás. ¿eh? Eso mi respeto para Carlos. Ahora, cuando nos vamos a, a la iconografía antigua de México, fíjate que no aparecen las posturas en sí de desigualdad, los movimientos de desigualdad. Tal vez por una razón, y es que la, la tensi es muy dinámica, es puro movimiento. Y en una época en que no había manera de representar el movimiento, tenías una pieza de barro, un, un, un pincel para pintar, solo podías fotografiar eh, la postura, no en sí su movimiento. De manera que las imágenes que aparecen en América Antigua son más parecidas al yoga. Eh, exploran la estaticidad, exploran el estado, exploran el sostener el estado. A diferencia del yoga, en el Kinan sí hay bastante atención en la transición entre posturas. Eso es un tema que, bueno, ya ustedes están desarrollando. Ahí yo no me meto porque de hecho a mí no me da el cuerpo para eso, pero eh, lo veo. Lo veo porque incluso algunas figurillas, tú ves que, por ejemplo, el artista hizo tres copias de la misma piececita en diversas posturas. Quería representar el movimiento. En un vaso aparece una persona que levanta un pie y de pronto aparecen como cuatro o cinco, el mismo pie en cuatro o cinco secuencias. Y así hay muchas... Eh, imágenes que dicen que había movimientos de transición, pero también le daban importancia a lo estático. Uh -huh. ¿Por qué? Porque hasta cierto punto, al movernos y demás, nosotros nos sentimos confortables, estamos en la casa, es lo que hacemos siempre. Pero cuando uh -huh. te quedas quieto, la mente se inquieta. La mente dice, oye, ¿qué onda? ¿Te vas a dormir o qué? Uh -huh. Por eso es que la disciplina del yoga, la de disciplina de Kina busca ese trabajo interno. Y también busca sostener posturas icónicas o posturas simbólicas para afectar sistemas eh, glandulares. Eso solo puede conseguir manteniendo la postura un rato, que provocan determinados estados. ¿no? Pero bueno, ya eso es para prácticas más avanzadas. Yo sugiero empezar suavemente. Así es. Lili, eh, eh, ¿cómo piensas entonces enfocar todo esto? Me dice que vas a empezar por el sur. Sí, vamos a hacer cuatro encuentros. Vamos a hacer primero práctica del sur, luego vamos a trabajar práctica del rumbo este, luego práctica del rumbo norte, y vamos a finalizar con práctica del rumbo oeste y alguna postura del rumbo central, como para ese, al finalizar ahí el curso, trabajar también con la técnica del ensueño. Las posturas del rumbo central, solo vamos a trabajar una con la variante más cómoda, eh, que es la del pano, la del puente, porque vamos a hacer las adaptaciones para que todos la puedan realizar, sí. y que no tengamos que andar invirtiéndonos y poniendo sí. el riesgo en riesgo la salud de nadie, ni hacer cosas locas, sobre todo porque, porque al, al mostrar la práctica de una forma también cuidada y respetuosa, eh, cuidamos esto, de que alguien no venga a la práctica, se rompa todo y después diga, no, eso es terrible, claro. no vayan aquí, no. <risa> que no es lo que no queremos. Sí, Así sí. que, sí, por eso la idea es trabajar sobre una postura del rumbo central, pero sí, Quería, a mí me gusta mucho orientar la, las prácticas eh, dependiendo la energía del día del calendario, pero en este caso decidí ordenarlo de esta manera para que sea más ameno para el cuerpo, para que pasemos de, de pie, de sentados, luego eh, agazapados, agachados, y por último ya recostados y, y la última la del combo central. Oye, ¿y este, ¿tú le explicas a tus alumnos eh, el sistema cosmológico? Sí, sí, la idea es, es, cuando comenzamos la práctica, bueno, primero en el taller se va a dar justamente una charla un poquito orientada a eso, y luego después eh, orient, eh, explicar, por ejemplo, esto que estaba diciendo al comienzo. Si empezamos con la práctica del rumbo sur, corresponde a las posturas que son eh, de pie, canalizar la energía, distribuir la energía en el cuerpo, o sea, para qué sirven, qué efectos tiene y por qué lo estamos haciendo de esa manera. Y en este caso que la técnica nahuálica es el recorrido del cuerpo, el recorrido corporal, también de qué manera se hace, de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, dependiendo de qué es lo que estamos buscando y así. Y lo mismo en cada, en cada sesión, en cada práctica, explicar con qué está relacionado y con qué tiene que ver. Con esto de que también cada rumbo está orientado a un elemento. Eh, y, y entonces ese elemento que relación también tiene con nuestro cuerpo y cómo lo podemos trabajar okay. oye, ustedes como profesora les quiero hacer una pregunta ustedes habrán notado que en cada rumbo en cada categoría de posturas de manera general la atención tiende a posarse en determinada parte del cuerpo que es, uh -huh. es por ejemplo en el sur se posa en el contacto con la tierra y en la verticalidad es pies sí. y coronilla uh -huh. Uh -huh. muy bien sí. Sí, y manos también, yo diría un poco también las manos, también. Bueno, también. Las manos, pero las manos son el bordado que le pones. Uh -huh. Pero la postura básica uh -huh. finalmente es una verticalidad, es oponerte al, a la, a la uh -huh. fuerza de gravedad. Sí, sí, yo más que los pies también diría la orientación del coxis, de la el finalización coxis. de nuestra columna, como esa relación y acá también tiene que ver, que sí, a mí pero, me encanta como hicieron el profesorado Ale y Delia, de cómo explicaban también en lo que tiene que ver a nivel anatómico, biomecánico, de, de esta relación que tiene, de si nosotros llevamos la atención, teniendo en cuenta esto de la biotensabilidad, de estas dos fuerzas uh -huh. opuestas, a la parte final, al coxis, y luego a nuestra coronilla, y podemos empezar a llevar esa atención y a distribuirla a lo largo de nuestra columna, uh -huh. hasta casi que literalmente uno puede sentir cómo va creando espacios disponibles, donde la energía puede circular a través de nuestra columna como canal, pero porque estamos creando como esas, esos micromovimientos, es como, a mí me gusta decirlo, cuando nos ven de pie, y pareciera que por fuera no está pasando nada, pero por dentro estamos activando un montón de espacio, estamos creando disponibilidad energética, estamos creando, sí, energía disponible para el movimiento, pero también desde un estado de atención, y eso es lo maravilloso, como unir esta atención al cuerpo físico y a la vez como canal, y a la vez en estos dos puntos, y que cuando hagas las posturas, seguir sosteniendo esta relación entre coxis y coronilla, entre este espacio. A mí uh -huh. me encanta ese idea, no la caña, uh -huh. como estamos erguidos, pero no rígidos, estamos erguidos, pero tenemos disponibilidad de movimiento. Eso me parece hermoso, esa forma, claro. como esa uh -huh. belleza en el cuerpo y en el movimiento. Uh -huh. Mi pregunta va por, por esta imagen que me crean a mí las posturas. Las del sur me crean la idea de una columna uh -huh. con puntos sí. de apoyo donde quiera que descanse el organismo, es decir, pies, el, el coxis, como dices los hombros eh, y acá arriba uh -huh. pero por ejemplo las del este me dan la idea de una pirámide uh -huh. también hay una estaticidad y hay una verticalidad pero es diferente de las del sur no uh -huh. llega a ser una expansión horizontal es, sigue siendo vertical pero en cambio las del norte percibo una expansión horizontal de pronto me parece que es como alrededor pues sí. eh, ahora que lo dices puede ser pero, o sea para mí las posturas del norte lo que crean es como un, como un círculo energético de, no, de estar sí. listo, ¿me entiendes? No es, quizás no es tan, sí, tan expansivo sí. o tan elongado, sino es más concentrado y más fuerte porque estás en estas posturas de acecho, ¿no? Sí, en donde sí. la atención está, está atenta en para plan, salir en cualquier dirección, pero es más como plan, si fuera plan, una... Una, una bola energética lista para pum, para salir sí. en, en, en cualquier momento. ¿no? De hecho, cuando estás acechando y subes la mirada a unos 10 grados, se corta el acecho. Sí. sí. Está en la Sí. sí. sí. Oh, que que sí. se han dado cuenta de eso. Oye, sí. y por otro lado, las posturas, por ejemplo, del oeste, percibo que es una extensión también horizontal, pero diferente del acecho. El acecho es como si estuviera en el medio, como el aire, mientras que el oeste tú te extiendes por la tierra. Sí, y, pero el centro está más en la parte del, del, del cinturón energético, más hacia, hacia el core que le llaman. Es como si tú... Lo que sostiene estas posturas es la fuerza central del cuerpo para de ahí poder ir hacia lo largo. Pero, claro. pero la fuerza, lo, lo, el trabajo ahí está en el ombligo, justamente. Claro. En el mero, mero, mero, mero centro de mantener de mantener esa, esa energía del ombligo yendo hacia adentro, hacia la columna, pero también la columna yendo hacia el ombligo, como un sándwich, ¿no? En toda la parte central del, del cuerpo. Claro. Y, y es muy distinta la energía, se siente sí, sí. muy diferente. Por eso les pregunto, porque son cosas diferentes y me muy parece bien. que vale la pena explorar todas todo, todo esa, esas sensaciones sutiles, ¿no? Así es. Que de pronto por la conversación o algo se te puede ir, pero... Yo percibo una coherencia por rumbo de postura. De hecho, en las posturas del, del, del centro, son... Es otra cosa. Es una buena. <risa> es, es, es, no, no, es una Es una experiencia... Para en sueño. por ejemplo, sí. hace algún tiempo soñé y hacía una postura del centro. Mm -hmm. Como mismo la hacía, desapareció el suelo y me dio un poco de miedo. Me dije, oye, pero al mismo tiempo, ¿cómo te va a dar miedo? entonces pues no hay nada con lo que choque. Síguele a ver a dónde llega esto. Y es impresionante, es impresionante. Sí. ¿Y a dónde llegaste? No, me no vas. me voy a hablar de eso, pero es muy... Es, eh, a ver, es cortar amarras que tenemos en la mente que son inútiles, sí. cosas que sí. no hacen falta. Y que luego a partir de esas amarras vamos decidiendo la vida. Porque Así. no hay que olvidar que todo esto es práctico. Si estamos cortando esas amarras es para poder llevar una vida mejor, no para eh, eh, regodearnos en desarrollos espirituales, ¿no? Es algo muy práctico. Así es. Sí, sí, eso es lo hermoso de las técnicas nahuálicas, También nos ayudan a descubrir también cuántos miedos tenemos que a veces son tan internos que ni siquiera sabíamos que estábamos ahí, hasta que nos lo enfrentamos en la cara con el miedo y decimos, ah, bueno, sí, sí estaba y, y aparece. Y cuando uno lo puede llegar a, a, a romperlo, a disolverlo, a trascenderlo, realmente existe esta sensación de libertad de nuevo, de sentirte más libre sí. por dentro. Y eso después lo expresás también, lo expresás, expresas fuera. Uh -huh. Eso yo pienso que las técnicas anahuálicas deberían enseñarse en las escuelas primarias. Uf, sería... del bueno, problema porque ya llegamos de viejos. Uh -huh. Uh -huh. Y entonces sí. le tenemos miedo al poco. Pero un niño no. Un niño está fresquito. Si tú uh -huh. le... me pregunto, ¿cómo es que no le enseñan a los niños en las escuelas a meditar? Eso es elemental para poder usar la mente después para no ser víctima de cualquier predicador ni de cualquier secta ni cosa de esas. Hoy, hoy uh -huh. día es tontas que carga a la gente toda su vida. ¿Cómo es que no sí. le enseñan, por ejemplo, a acechar? Es decir, a observarse a sí mismo y observar al medio y encontrar la relación. Eso son con, o a ensoñar. Sí, sí, eso es. Que sí. se puede hacer, está probado porque en eso es una materia básica, en las escuelas. El ensueño, se uh -huh. puede hacer. Uh -huh. Y yo me pregunto qué pasaría con la sociedad si los niños recibieran ese entrenamiento desde chiquitos. Y no estoy hablando de supersticiones de brujos ni de nahuales, de folclóricos. No, estoy hablando de entrenamiento perceptual. Uh -huh. Es una técnica. Sí. Los niños volarían, volarían. Enseguida no tiene tantos prejuicios como uno. Oye, me costó a mí cuatro años verme las manos. Cuatro años intentándolo para verme. Un niño se la ve la primera noche. No hay ningún problema. Sí. Sí, totalmente. Sí. Muy bien, muy bien. Jonathan. También, bueno, para eh, resumirles un poco, han estado muy activos acá en el chat. Este Y bueno quisiera combinar todas estas eh, preguntas en una sola, pero bueno, agradeciéndole a Victoria Paz, a Kenneth Pulido, a Carlos Bravo, también eh, a RoboMDSA, es, es una combinación de, de todas estas este, cuestiones que nos han hecho también de Tri Yoga que sin mal no recuerdo, creo que es Rita Ortiz. Sí. Eh, sí. Ajá. Entonces, eh, bueno, eh, en resumen, sería... Eh, ¿Qué hábitos alimenticios podemos emprender para iniciar la práctica del KINAM? Es vital cambiar hábitos para el buen desarrollo de las posturas de KINAM y a esto le adjunto, eh, eh, digamos que si, eh, por ejemplo, con Rita, que si nos podrían hablar de los cuecuellos y de ROMDSA que nos comenta que si pudieran desarrollar un poco más de lo que esta... Esta práctica nos deja a nivel energético de quien la practica, porque él empezó hace poco y le ha gustado mucho. Y quisiera este, ha tenido visiones al, al cerrar los ojos, por ejemplo, es lo que nos comenta. Entonces, eh, como un pequeño resumen de, de todo esto que nos lleva el, el alimentarnos a la práctica y también que son los cacuellos, porque creo que se combinan un poco, ¿no? Entonces, si nos pudieran comentar al respecto. Ok, ¿quién quiere? A ver, <risa> bueno, mira, la, la parte de la, la alimentación es fundamental y eh, lo lindo de, de la práctica de KINAM es mientras más contacto y más escucha tienes de tu cuerpo físico, eh, más asertiva va a ser tu alimentación. Aquí en KINAM hablamos justamente de esta alimentación intuitiva. Hay mucha información de lo que es bueno para uno y quitarse el gluten y quitarse, pero cada, cada persona es un mundo y venimos también con herencias justamente de donde vienen nuestros antepasados y la comida que ellos comían también eh, va a ser buena para nosotros o mala o, o, o no, no mala pues, pero puede afectarnos, entonces la parte de la alimentación eh, pues eh, es, es eh, lo, lo más o sea, lo más importante es que vayas escuchando tu cuerpo. Por supuesto, quitarte ¿no? lo, lo básico, que son las azúcares refinadas, eh, todo aquello que sabemos que puede ser inflamatorio para el cuerpo, ¿no? eh, aceites cargados eh, ¿no? de, de grasas eh, saturadas no adecuadas para el cuerpo, para digerir. Pero conforme uno vaya siendo mm, eh, más consistente en la práctica... El mismo cuerpo te va a pedir qué necesitas ir dejando a un lado. Eh, entonces, eh, en resumen sería, empiecen por, ¿no? por lo más básico, pero eh, lo más importante es alimentación intuitiva que tiene que ver con la práctica y la escucha, la autoescucha del cuerpo. No, no sé si Lili quiera agregar algo. Sí, gracias, Ale. Sí, sí, me encanta lo que estás diciendo. Quería agregar justamente a eso, a que también parte de la práctica es enseñar a escucharnos y que hay muchas formas de alimentarnos porque hay muchos cuerpos y cada cuerpo es un mundo. Y justamente lo que estamos tratando de, de transmitir es romper esquemas impuestos. No podemos poner un esquema para todos porque no todos los cuerpos son iguales y está, sería incorrecto desde nuestro lado decir ah, la alimentación para KINAM debería ser de tal o cual forma. Porque primero hay que conocer que cada cuerpo funciona y el metabolismo es único de cada cuerpo. Lo que sí podría hacer como recomendaciones más generales para la práctica es, por ejemplo, recomiendo que las dos horas eh, previas a la práctica no haber comido pesado o tener ese espacio disponible, pero justamente para que no estemos con nuestro sistema digestivo procesando sí. a full y utilizando energía en eso, cuándo vamos a realizar posturas que, como estábamos diciendo anteriormente, van a activar nuestro sistema glandular, hormonal, o vamos a estar creando compresiones en los órganos, y al crear esas compresiones, mientras estamos haciendo una digestión, si es muy pesada, no va a ser lo más cómodo para el cuerpo. Entonces, sí. mis recomendaciones generalmente son esas, más de bueno, si vamos a hacer una práctica, tratar de no comer pesado antes, de hidratarte, por ejemplo, acá hace muchísimo calor ahora, entonces hidratarte bien para la práctica, pero después el día a día es más aprender a escuchar nuestro cuerpo. Y después, como tip general, quizás alejarnos más de todo lo industrializado y procesado y los azúcares refinados y volver más hacia lo natural. Pero después, sí, cada, cada cuerpo es un mundo y hay que aprender a escucharlo y a saber bien qué, qué nos conviene a cada uno. Así es. Uh -huh. Así es. Uh -huh. eh, si me permite, coincido con lo que están diciendo. Eh, después de haber probado varios sistemas de, de dieta, de, de la época del yoga, del hinduismo, de otros lugares, de otras historias por las que he transitado. Mi conclusión es que lo que vale la pena, como ustedes dicen, es escuchar el cuerpo y no comer cosas indigestas uh -huh. Así. Uh -huh. eh, he notado que cuando se siguen ciertas dietas, a menos que lo hagas durante, por, por ejemplo, una semana por algo, por una razón médica o algo. Pero cuando ya se incorpora como forma de vida. Yo he notado uh, problemas. Cuando no se escucha el cuerpo, cuando se escucha lo que dice un gurú o lo que dice un libro, después de un tiempo he notado problema. Lo noté en mí y lo noté en otras personas. Pero tampoco quiero hacer una generalización, quién sabe, ¿no? Eh, de todas maneras, en China no hay ninguna prescripción ni prohibición eh, eh, dietética. Uh -huh. Pero sí el consejo de, excelente eso, de hidratarse, de comer sano, más bien ligero, a uh, sobre todo antes de hacer las prácticas y de aprender a a, a ver las técnicas nahuálicas requieren el cuerpo ligero. Uh -huh. No puedes meterte a tratar de soñar o de meditar o algo así si, si la mayor parte de la energía se te va para el estómago. Exacto. Es una cuestión elemental, no hace falta ni, ni decirlo mucho. ¿no? Uh -huh. eh, y esto eh, entra en la segunda pregunta que hicieron, que es la de efectos energéticos de la práctica. En realidad es al revés. Necesitamos energía para obtener energía. Por principio hay que, hay, que, hay que tener un poco de energía. Una persona sin energía no se interesa por refinarse, por cultivarse. Y mucho menos por cultivarse con algo que, tan extraño como una técnica que viene de América. ¿Ves? Es decir, el solo hecho que te interese por algo así significa que ya tienes energía. Debes saberlo y debes atesorar eso. Debes empezar a vigilar aquellas cosas que te quitan la energía. Tú sabes bien lo que te quita la energía. Preocupaciones tontas. Implantes mentales, creencias estúpidas que, que carga a uno toda la vida, eh, eh, la adicción a las relaciones desgastantes, en fin. Uh, preocupaciones sobre todo eh, que están puestas ahí para, para que uno esté distraído todo el día. Eso es lo, lo más que quita la energía. Eh, es necesario ahorrar un poco de energía, pero al mismo tiempo ese poquito que tienes, ese extra, hay que invertirla rápidamente en las técnicas, porque si no, el cuerpo se, se adapta al nuevo estado energético y lo sigue usando en puerilidades, en, puerilidades, en cosas eh, absurdas. Así que cuando tengas un empujón, por ejemplo, el primer día de clase, tu mente está callada. Estás observando todo. Trata de mantener eso, a ver si puedes. Ya el segundo día estás más confiado. Y eh, después de una semana ya tú eres el, el rey del salón de clase otra vez volviste a la... Entonces tienes que buscarte otra forma de estar atento, porque de eso se trata. El universo es un espacio uh, extraño y es mejor estar atento. Si estás atento, vas a empezar a descubrir tu oportunidad, vas a descubrir también los problemas que puede haber ahí. Eh, la energía entonces llama a la energía una vez que le coges el gusto a una técnica anabólica Vamos al caso de... A mí me pasó, te hablo de lo que me pasó a mí. Al principio, descartaba por completo la posibilidad de un sueño. Eso me parecía tonto. Hablar del sueño, porque yo lo entendía como sueño y decía, ¿para qué le voy a prestar yo atención a los sueños si los sueños son falsos? ¿Por qué le voy a prestar atención a eso? Pero un día me lo planteé al revés y me dije, ¿por qué no le voy a prestar atención a los sueños si precisamente ahí se está moviendo el subconsciente? Ahí están pasando montones de cosas que yo no sé. ¿Por qué voy a dejar esa área oscura? Entonces traté de, de soñar, me costó mucho trabajo, pero cuando lo, concebí, cuando, cuando lo conseguí, ya no podía estar tranquilo la noche que no he soñado. ¿Ves? Así, probé un estado superior de conciencia y ya no quería regresar. A... Eh, eh, eh, muchísimas personas me han, me han dicho, es que estoy trabado, no en sueño, llevo meses que no puedo soñar <risa> Es decir, lo que antes ni siquiera te daba cuenta que estaba pasando, ahora no lo aguantas, no lo soportas, porque es como usar una ropa sucia o como algo así que ya te incomoda. Uno se va refinando poco a poco. Es intentarlo, eh, eh, digamos, el, el trabajar desde el silencio interno. Yo recuerdo que en una época no había silencio interno ahí. Pero ahora volver a la época en que mejor ni hablo de ciertas cosas, ¿no? El silencio ya es el clima, el estado en que hay que trabajar. Y cuando falla ese silencio, un problema, no sé, una enfermedad o algo que la mente se empieza a contaminar, me molesta. Mi respuesta a quienes me escriben, me preguntan esas cosas, es si sientes molestia, si te sientes trabado, si sientes que no estás avanzando, qué bueno, ¿ok? Qué bueno, malo que no lo sintieras. Cuando no lo sientas, preocúpate. Pero si sientes eso, quiere decir que estás alerta, estás sensible. Y es ese estado de, de sensibilidad el que hace que uno crezca, el que provoca la evolución. Sí. Y también estaban preguntando sobre los cuecuellos por si, Frank, quieres tú entrarle. Bueno, si ustedes quieren platicar, eh, mi, uh, digamos, sobre este asunto, un consejo de partida, no lo vean como algo, como una nota cultural, mm. como aprender a contar uno, dos, tres, cuatro, entonces son siete. No, no, no es, no es por ahí. Observen si ustedes mismos descubran. A lo mejor uno de ustedes no tiene siete, sino ocho. Otro puede que tenga seis. Miren, estoy... Eh, <risa> Estoy, digamos, que bromeando con la situación. Pero, observen encuentrenlos en ustedes mismos. No se trata de órganos misteriosos que se puedan activar por medios mágicos ni nada de eso. No es eso. Se trata de uh, sistemas de funcionamiento, sistemas de funcionamiento de nuestro ser integral, no solo el organismo físico. Funcionamos en diferentes capas. Y si descubrimos cuáles son estas, vamos a encontrar los medios para activarlas y también para contener lo que no nos conviene. Eh, digamos que el, el entrenamiento de los centros energéticos, que eh, antiguamente le llamaban sincimi, se llamaba, se llamaba en, en plural, es toda una división, una dimensión eh, de Kinan, vamos a decir, un tercer nivel, así como las técnicas nahuálicas nos enseñan a explorar nuestros cuatro vehículos, que son como una horizontalidad, los cuatro rumbos. El entrenamiento de los centros de percepción nos estira hacia arriba, nos lleva para arriba. Eso es demasiado complejo para tratarlo con dos palabras, pero es lo que te puedo decir por ahora. Uh -huh, uh -huh. Sí, y no sé, Lili, si quieras, no hacer la, la analogía con, ¿no? con lo que mucha gente ya conoce como los chakras, que, que sepan, ¿no? que entiendan un poco de qué, qué son los cuecuellos, estos. Esta analogía sí. que puedo hacer para aquellas personas que... Sí, porque acá, bueno, de hecho en la mayor parte del mundo son conocidos como chakras, pero son los, los, los mismos puntos, los mismos centros perceptuales. Al fin y al cabo son centros de donde se moviliza energía y, y podemos justamente transformar en energía disponible. Por mm. ejemplo, eh, a través de mi experiencia puedo decir que con la técnica nahualica de la recapitulación, me di cuenta de que podía colocar un montón de energía disponible también en los centros a través de, de recordar y darme cuenta cuántas veces estamos en automático, por ejemplo, algo tan simple como eso, como cuando recapitulamos y pensamos en el día, decir, uy, cuando empecé a recordar me di cuenta todas las veces que, estuve, que no estuve presente, que no estaba ahí realmente, que era como que mi mente está en automático. Y cuando estamos en automático también es una forma de fugar energía, de perderla. En cambio, cuando podemos darnos cuenta de de eso y tomar presencia y conciencia, para mí eso es lo que más activa los centros. Por lo menos yo lo puedo sentir así, o, o cuando trabajamos posturas que nos, a, nos ayudan a abrir mucho el pecho y estamos estimula, estimulando y el centro de, de la flor del corazón, ahí es ahí donde más se puede sentir que esa energía se está poniendo disponible en ese punto, en ese lugar que se activa, y eso también te moviliza un montón de cosas que luego te quedan a lo largo del día, a lo largo de la semana, como que hasta una cuestión de actitud, te diría, de cómo uno va a enfrentar la vida, a enfrentar las cosas, uh -huh. y con el simple hecho de trabajar movimientos, bueno, físicos, pero que tienen esta implicancia en nuestra energía. Uh -huh. Así es. Y, y para complementar eso que dice Lili, eh, lo, los cuecuellos, estos, estos vórtices energéticos que están alineados ¿no? con nuestro cuerpo físico, ¿no? Eh, el simple hecho de llevar la atención a cada uno de ellos moviliza la energía y los hace presentes. A lo mejor al principio es una sensación casi imperceptible, pero si logramos eh, mantener ahí la atención un poco y visualizar ¿no? ese centro o ese, esa, ese círculo de luz o esa, como cada quien ¿no? lo, lo perciba, pero simplemente el llevar la atención a ese lugar empieza a mover la energía, empieza a despertarlo y, eh, y se empieza a sentir. Eh, y, y lo lindo es eso, que cada uno lo puede percibir de una forma diferente y nos ayuda pues, a estar pues, más alineados, justamente es como, como este engranaje que mantiene al cuerpo erguido y que mantiene la, a la energía eh, fluir a través del, del, de, de este como catalizador que es, es el cuerpo físico, ¿no? A través de ahí, de, de este cuerpo, podemos eh, manejar esa energía y trabajar estos centros perceptuales que van, que van a ir despertando diferentes eh, cosas en el cuerpo, diferentes percepciones, diferentes sensaciones, diferentes eh, emociones, eh, y, y eso es lo, lo lindo de lo, del trabajo con los cuecuellos, que también es, ¿no? es pues, ¿no? o, otra cosa, es otro lenguaje. Y, y, y como dice Frank, llevaría muchísimo tiempo hablar sobre, sobre la implicación de los cuecuellos y sus, ¿no? y sus resultados ¿no? en, el, en el cuerpo físico, emocional, en los cuatro vehículos también. Si me permite, quiero eh, eh, muy brevemente eh... Referirme a algo que me acaba de decir aquí, estaba escuchando Mónica, y me acaba de decir, eh, a ver, en el tema de la visualización de los centros, eh, ¿cuánto hay de su y cuánto hay de objetivo? Bueno, a ver, te pongo un ejemplo. Eh, piensa en una, en una pared hecha con unicel reforzado con, con varitas. El corazón de esa pared es aire. Pero una vez que la trabajas bien, se pone fuerte puedes cam caminar por encima de eso. Uh -huh. Y puede servir para construir otras cosas. Uh -huh. Tienes que partir, por supuesto, de una sugestión. Porque esto que estamos intercambiando aquí son sugestiones. Uh -huh. Como sugestiones pensamos. Las palabras, cada palabra es una sugestión. Eso es, eso es lo que significa significado. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, partes de una idea sugestiva primero pero no la aterrices demasiado, porque si ya empiezas a verle a los centros tantos pétalos, tantos colores, tantas cosas, ya te fuiste para la literatura, Ay. la literatura mágica. A ver, esto es un asunto práctico. ¿Ves? Por ejemplo, tenemos el caso del centro sexual. Realmente necesitas que yo le ponga colores y pétalos y demás. Todo el mundo sabe cómo funciona eso, dónde funciona y dónde está el centro. Ahí no cuesta ningún trabajo concentrarse bueno, vamos a pasar ahora al centro de los chamanes. Ah, pues ahí cambia la cosa porque es una experiencia mucho menos común, ¿verdad? Pero es parte de tu legado biológico uh -huh. y psicológico y energético para hablarlo con más objetividad. Uh -huh. Y por supuesto que si empiezas con una sugestión, eso puede crecer, siempre que la sugestión sea cuidadosa. Uh -huh. Uh -huh. Si caes ya en, en cuestiones de su partición, puede que la persona se desvíe para otro lado. Uh -huh. Pero, decir, a ver, vamos a de pronto vamos a concentrarnos en tal punto, no quiero decir, bien, y vamos a sostenerlo ahí. Es lo que tú dices, después que sostienes un rato empiezan a ocurrir cosas. Hay otra, otra forma de enfoque y es esta. Ustedes lo sabrán mejor que yo. Determinadas posturas te llevan la atención a determinado lugar, a lo largo del sí. tracto de la columna vertebral. Es así, sí. es inevitable, estamos hechos de ese modo. Por lo tanto, sí. se trata de un asunto práctico, esta es mi respuesta, Mónica. No, es un, no hay una definición tajante, es como en el tema del alimento no hay una receta tajante. Ahí tienes que observar y ver hasta qué punto tú mismo estás funcionando. Eso sí. Uh -huh. Cuando se activa la sexualidad de un organismo, ese organismo lo sabe. Uh -huh. Cuando se activa, por ejemplo, el potencial chamánico, ese organismo lo sabe y resuena en un punto nítido y así sucesivamente. Luego, es, es asunto de buscar. Tampoco vean los cuellos como un rosario de grados que vamos ganando porque vamos ascendiendo y ahora ya soy un gurú y tengo entonces un una rosa en la cabeza, un loto, no, son cosas de literatura folclórica eh, uh -huh. medieval, ¿ok? No son grados, eh, son desarrollos normales, biológicos, no culturales, eh, el resultado de eso es un ser humano pleno, no necesariamente un gurú con un turbante, entonces, eh, pues vale la pena eh, buscar esa activación. Uh -huh. La pregunta, siempre yo me trato de poner las cosas en negativo, ¿qué pasa si no desarrollo? ese potencial. ¿Estoy ganando algo con eso? Estoy perdiendo oportunidades. Por lo tanto, más vale desarrollar eso o separar lo que está ahí. A mí me sorprende, esto es entre nosotros, pero a mí me sorprende que la biología y la psicología no partan del sistema de los centros de percepción. Uh -huh. Porque una vez que empiezas a ver su funcionamiento, tú dices, uh -huh. ah, pero si este es el, el guión de la evolución de los seres vivos en la naturaleza, de mi evolución como individuo, de la evolución de la sociedad. Este es el guión sin forzar nada. Y también puedes percibir cuando hay una disfunción, cuando algo va mal. Sí. Eh, por ejemplo, activo esto, activo aquello, pero esto no. Ah, aquí hay un problema. Ahí es donde hay que trabajar. Lo, lo que yo veo, Frank, es que nos han educado a trabajar con solo lo visible. Y la no materia y lo no visible no existe. Entonces, eso es superstición, eso es, ¿no? No, no, no es real porque no es comprobable de alguna manera. Entonces, eh, ¿cómo empezamos a, a acompañar a la gente a confiar en, lo, en la percepción de lo no visible? No hace falta fe. No falta no, fe. Vamos no, a partir de no, lo que ya conocemos. Por eso. Pero cuando la gente no tiene mucha, mucho mucho contacto con el cuerpo físico, a veces, como tú dices, esa mini sugestión que les ayude a empezar a percibir, sí, claro. es, el, es el empujón que, que necesitan para decir, ay, de Entonces, veras, sí cierto sí, sí siento algo en este ser." Si han medido ese empujoncito, funciona. Si han exagerado, ya, pues es peor. Exacto. Pero pueden usar cosas, recursos muy simples. Por ejemplo, así como no hay duda alguna de dónde resuenan en nuestro ser, las funciones sexuales, tampoco tenemos duda por lo general de dónde resuena, por ejemplo, el ego. Cuando alguien te mira cortado en la calle o te da un empujón, ¿qué parte de tu cuerpo resuena? No tienes duda de dónde se te forma un nudo cuando tienes que tomar una decisión. ¿Okay? Son cosas elementales. No lo puedo ver físicamente pero está ocurriendo. Se podría medir eh, médicamente. Por eso te digo que me sorprende que este tema no haya entrado en la ciencia y yo pienso que realmente no va a haber ciencia psicofísica ni medicina, ni nada en el sentido antiguo del término, mientras no se tome en cuenta el plan de desarrollo que nos ha implantado la naturaleza, no es algo eh, cultural. Pero bueno, como ven, ya me estoy extendiendo sobre ese tema. <risa> ya, no, no. Bien. Muy bien. Muy bien. Oye, por mí ya eh, eh, podemos ir terminando porque ya empieza a ser un poco tarde y <risa> las preguntas que quería hacer ya Lili, ya se las hice, solo te voy a pedir que me... Me digas después cómo está el asunto, porque me escribe bastante de, de, de Argentina y yo percibo que eh, hubo mucho desarrollo allá de la línea castanérica. Sí. Y me... ¿Qué puede atraer a una persona que, que hereda una civilización tan formidable como la de Tahuantinsuyo? a la Nahua y la Toltecayo? Ese tema a mí me tiene eh, pensando. <risa> Sí, sí, totalmente pero igual creo que hay, hay más relación de la, que, de la que conocemos pero bueno, cuando uno Muy también bien. empieza así, empieza a conocer al hermano nos damos cuenta de wow, sí, es mucho más parecido a lo que creemos, pero bueno. sí, sí hay mucho interés y esperamos que sí, que siga creciendo bueno, a través también de estas prácticas y estos espacios uh -huh. Es como sí, lo sí. que platicábamos ayer, Lili me decías de la palabra equivalente al tequio, por ejemplo Claro, sí, la minga. La minga. <risa> la, minga, ¿no? la, minga. Claro, la minga viene de la palabra quechua, minca, minca y después minca. Ah. que significa trabajo comunitario, trabajo en grupo, trabajo en pos de un bien común, bueno. que es muy parecida a la palabra tequio. Sí, así como eso hay un montón de, de, como de similitudes. Sí. Bueno. Algún día a veces podemos platicar de eso. Me gustaría sí, escuchar sí. también a quienes ya han investigado un poquito más eso allá en, en la zona andina, porque eh, a mí me tiene fascinado este tema y pienso que la humanidad debe conocer. Eh, pienso que puede haber sorpresas. También hay que tener en cuenta que aquella zona es mucho más grande en extensión que, que agua Entonces, pues, y además hubo mucha más destrucción de todo, pero también quedaron comunidades aisladas, que todavía hace un siglo eran comunidades completamente, todavía hoy hay comunidades allá que no se sí. han contaminado. Entonces, es una cosa que me llama la atención. Sí, sí, sí, totalmente. Es Qué bien, pues muy bien. Les agradezco muchísimo todo esto, Chignawi, por mí. Sí, nada a ver más que para, para cerrar, este eh, entendemos que, bueno, ya sabemos del curso de Lili, pero pues aprovechando, si nos pudieras repetir eh, los días y este horarios, que también, eh, bueno, haremos la, la transmisión de las pláticas que estén desde acá hacia allá y quedan registrados, en dónde quedan registrados, dónde pueden ver los anuncios y también eh, eh, nos comentabas, Ale, que ibas este, a tener... Este, una sesión, también. este, si nos puedes eh, anunciar sobre eso, y otra de dónde se pueden tomar cursos. Que, bueno, por ejemplo, si están en Argentina, eh, hay, hay sesiones de Kinam en línea, y también para los que están aquí en México, donde pueden tomar cursos, ya sea en línea y presenciales, si nos pudieran dar detalles ya sobre sí. eso. A ver, Lili, es un montón de cosas. Pero sí, bueno, el curso que vamos a dar acá en Argentina va a empezar este mismo viernes, es el viernes 3 de marzo, y son cuatro encuentros, entonces finaliza el viernes 24 de marzo. El primer encuentro vamos a tener charla con Frank, el segundo charla con Ale, el tercero vamos a tener a, a, al abuelo, a Chucho, a Jesús, Edmundo y a eh, y el cuarto nuevamente con Frank, <ríe> finalizando con lo del ensueño. Eh, y después las clases eh, en línea de Kinam se pueden conectar porque son en, por, por lo menos que son en línea desde cualquier lado, desde Argentina o desde México, y hay diferentes horarios. Ahí se pueden meter en la página de Agora Lucis, uh -huh. entrar en la sección que dice Kinam y ahí pueden ver todos lo, los facilitadores, los diferentes horarios y las diferentes modalidades. Uh -huh. eh, y de paso también eh, Ale y Delia van a dar un retiro en, en, en abril también. en Bien. En Tulum y con Colmón también vamos a realizar otro en abril, así que también vamos a pasar la información de eso. Sí, pero es en Chambalanté. Ah, en Chambalanté, no en Tulum, sí, sí, sí perdón. No, Oye, una pregunta, eh, Lili, quienes quieran comunicarse ahora contigo, ¿tú podrías eh, poner tu referencia, un correo o algo ah, ahí? Sí, sí, sí eh, yo siempre comparto el... mi Instagram para ah, acá en el chat, sí, o el WhatsApp directamente, porque el WhatsApp está en todos los, los flyers que armo y la publicidad, yo no tengo problema que me pregunten tampoco por WhatsApp. Okay. Y sí me escribieron por privado para preguntarme sobre formaciones y también los derivé a la página de Agora Lucis y en la sección de Kinam, donde ahí se pueden ver la, que se están dando formaciones. Porque Exacto. me preguntó si estaban dando acá en Argentina, acá en Argentina por ahora no. Ojalá que sí, en mi mis sueños, <risa> que, <sí. risa> que a algún momento se haga. Pero bueno, por ahora sí, las formaciones siguen ahí en México y, y entonces los derivé a esa página. Ahora voy a escribir igual acá también, en el chat. Buenísimo, sí, en, en, vamos a, a, justamente el siguiente fin de semana cerramos nuestra formación con la segunda generación y abrimos la tercera generación eh, de, de profesorado de KINAM en, en julio, eh, creo que es el, el fin de semana del 7... 789, me parece de julio, pero bueno, igual en Agora Lucis ahí van a poder este, ver la, las fechas de la siguiente certificación. Lilia es nuestra primera generación, es, es profesora egresada de la primera generación de Kinam y, este, y Monse también. Y bueno, pues cualquier información ahí directo en Agora Lucis o eh, también en mi celular o en donde, donde quieran a mi correo, Instituto Kinam también. Eh, que Chignawi tiene ya tiene por ahí también los datos, pero pues cualquier cosa también aquí estamos para darles información sobre Kinam. Muy bien. Muy bien, muy bien. Ah, correcto, sí. Buenísimo. Buenísimo. Muy bien, pues nada más sería agradecerles a ustedes y a los que están allá en Argentina que aprovechen eh, las clases, porque tenemos que traernos otra vez a Lili por acá, así que aprovechen ahorita que está ya, y pues ya así nos es. siguen ahí en las, las redes sociales, y bueno, gracias a todos por haber estado aquí con nosotros. Perfecto, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, muchas gracias por su tiempo, por compartir y por el apoyo. Me encanta la Unión México-Argentina. Muy bien, gracias. <risa> Suerte, Lili, en tu, en tu curso y Pero, nos vemos. Gracias, Bye. nos vemos prontito. Gracias a todos. Saludos, buenas tardes. Bye, gracias.